Muchas gracias, señorita. Por favor, sálvame, sálvame. So, corto, bogo, bolle. Hoy renté a estos tres hombres. Hoga, ¿y lo que mamazota. Él hey, me enseñó una palabra: ¿Qué? Me gusta preguntas. Uta, sugar, You got what I need. Sipping on the potion, all that of motion just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion, loving this devotion. ¿Cómo están? Hoy decidimos ir de viaje sola Decidí llevarlos conmigo porque ya hace mucho Que no blogueo en este canal Vamos a ir a ver a unos amigos Que tal vez ustedes también conocen También vamos a ir a ver a mis primos Que viven ahí en Pusan Ya son las 7, me tengo que apurar Me tarda una hora y media Ir hasta el aeropuerto desde mi casa En metro, así que vámonos Vámonos Let's go, let's go Chicos, ya llegamos a pusar Y estoy en la casa de unos amigos ¿Quieren entrar? Entrale, entrale Troa, troa, troa, troa <risa> oh hola. hola, hola, hola, hola, hola. ¿Preséntense? hola. ¿Preséntense? Me llamo Dongyu, me llamo Mango Pez, me llamo, ¿quién soy yo? Pentanita. Pentanita, mucho gusto. Son los hermanos de Pez TV. Yeah, yeah. Vayan a su canal. Sí. Pero hoy venimos a su casa y ellos me van a llevar a, ¿a dónde? A parque. Al parque, no. me van a llevar al parque Les pedí que me, que me enseñaran por aquí, por Pusan, lo que, no sé Lugares turísticos, pero no creo que vamos a ir a lugares turísticos Pero primero tenemos que almorzar Sí, tenemos que comer, ah, tenemos, sí. tenemos mucha hambre sí, Estoy vamos muriendo Sí, sí, ok Sálvame, por favor Vámonos, vámonos Sálvame, por favor Sálvame, por favor Estoy muriendo de pinche hambre, por favor, sálvame, sálvame Pinche hambre yeah, Vamos, vamos Hola, ¿quién eres tú? Hola, Abuelo. Soy abuelito. Ah. ¿Cómo estás? Ok, no tienes nombre? Vergotas. <risa> yeah. Profe vergotas. Sí, yo tengo una vergota. <risa> What the fuck. <risa> Qué bonito pueblito. Ya, vamos el tour de HMB Academy. <risa> HMB tour. Hoy vamos HMB tour. Ellos enseñan coreano por si quieren aprender coreano no me pregunten a mí pregunten a ellos. Sí. <risa> Dejen de preguntarme por coreano porque yo no les puedo dar clases en coreano. Yeah. Vayan a Nosotros enseñamos profesional. Eso. Sí, Los sí. tres. Y también, Los tres maestros. Oh, hoy vamos a probar HMB tour. Hoy renté a estos tres hombres <risa> para que.. Me den un tour por acá. No, pero realmente estamos preparando el tour para sí. los latinos. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí, realmente. Sí, un para tour delicioso. No, oh. para <risa> sabroso. Año. Sabroso, sí. rico. Bueno, ustedes ya saben. Yeah. <risa> Vamos a comer cookpap. ¿Una cosa que se llama cookpap? Yeah. Es, cookpap es, es un caldito caldito. Sí. ¿Qué tiene adentro? Oh, no. Es como adentro tiene mucha tiene carne. Mucha carne y también zunde. ¿Cómo se dice sunde? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Cómo me ¿Quién siento? ¿Quién eres tú? Hola, soy Younger, la más hermosa, la más diosa, la, la más sexy, la más... Mamacita, mamazota. Estamos enseñando a nuestros alumnos que la palabra Younger es mamacita cierto sí mamacita puede ser pinche hermosa pinche hermosa no mamacita pinche hermosa John jer papacito. papacito ¿Eres Chulo. pinche hermosa yo ah. <risa> <risa> tengo ¿Ustedes, tengo ¿ustedes tengo, me dicen? tengo tengo pinche hermoso qué yeah soy pinche hermoso dónde estamos una ¿Dónde estamos? entrevista qué es okay. estamos en un restaurante que se llama Polesunde. Oh, pensé que eras coreana pero soy coreana. Sí. ¿Qué dije? Por eso iba así. qué? <laughs> así, estoy loco. Porque, porque antes me vas a poner. ¿Estás bien? Vamos a tomar. Sí. Yeah. Provecho, yeah, mm. Provecho. Provecho Sí, <laughs> que te vas Provecho. poner. Ya Provecho que te Provecho. a toco de, de, de cerdo fría Pata de cerdo fría fría mm. Mm. Yico, yico. en yico. Seúl comes mucho Ego mm. no. No. no en Seúl no hay cupón? ¿no? ¿no? sí hay sí hay pero no lo como mucho llegamos a un café Huevo después hay de comer sí. ¿Huevo y por no sé qué ¿Qué y por qué llegamos llegamos aquí en café especial estamos con un colombiano coreano dile hola hola qué más Hola. ¿Qué más? ¿Qué pues? más? ¿Cómo no. te ha ido? ¿Sigues soltero? Ya tiene marido No, ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, ¿cómo estás? Yo soy... Eh, abuelo Profe abuelo ¿Y eres de Bol Colombia? Sí, origen es, es coreano Pero, pero está, estoy muy colombianizado sí. Con sangre, de sí. 90, 99% de agua ardiente, ¿Agua ardiente? Sí. ¿Nos sí, puedes sí, decir el... unas palabras que dicen mucho allá en Colombia? Chimba. Que chimba, pues. Que chimba, parse. Oye, parse. Que chimba. Pues. Perdón, pero tú de dónde eres? Ya, yo soy de Corea del ¿Tú Norte. ¿Tú quién eres? Soy pez uno, aquí Pes 2. Quiero saber quién soy yo. ¿Qué? <risa> Hay una palabra nueva que aprendiste, ¿no? El otro día con él. Me gusta fresa. No. Me gusta fresa. Fresa, fresa. fresa. Ah, él me enseñó una palabra. ¿Qué? Me gusta vergotas Vergotas, A ti te gusta ver. Gotas? Sí, tú me enseñaste, ¿no? Sí. Ver gotas. Ajá, ver, go ver gotas. Ajá. Ajá. ¿Por qué te gusta ver gotas? Porque es. ¿Qué es? Ver gotas, <risa> Simón. No sé. Tú aprendiste, ¿no? Ajá. Sí, pero no me enseña el significado. No te dicen qué significa. Lo que tienen ellos. O sea, Y tú no. <risa> yo, soy, ¿Por eso te gusta? Yo, yo soy pez. Por eso te Por, gusta? No tengo. Él A veces pone y a veces lo quita y guarda en la nevera. Cuando sale, cuando no es necesario utilizar, entonces él lo quita y guarda en el, la nevera. Entonces, ¿cuándo lo usas? Es cuando voy a baño Cuando va ¿Cuándo, a pasear. Cuando la usas? ¿Cuándo sale a pasear. Voy al baño? No sé qué está pasando. Sí. Lo que está pasando es que aquí uh, nosotros hablamos solo lo que nos ocurre en nuestra cabeza, en uh -huh. nuestra mente Sí, lo que dice nuestro sí. cerebro uh -huh. Sí, uh -huh. o no? sí, sí. nosotros movemos uh -huh. por cerebro yeah. uh -huh. Sí yeah. Yeah. No, yo tampoco los entendí Entonces, Chicos, se me olvidó bloguear todo este tiempo y ahorita estoy en la casa de mi primo Vamos a tomar un poquito de vino y tenemos atún congelado que vamos a comer Chanchi. Aquí está el primo. Hola. Estamos hablando de cómo había ido a México... Había venido a México como dos veces a visitarnos hace mucho tiempo. Estamos hablando de sus experiencias y se me hizo buena idea este, que les cuente a ustedes esas experiencias porque está cool ver cómo un coreano cómo vio México, ¿no? Hizo todas las cosas que hicimos, todo lo que aprendió porque me acuerdo yo cuando era... porque yo, ten, yo era muy chiquita cuando vino. Él tenía como 20 años creo, al principio. Y me acuerdo que cada vez que íbamos a un lugar o comíamos algo, mi papá le estaba explicando de todo como la historia de México. Hay que ver si se acuerda de esas cosas estamos tomando 응, mucho más y este ¿Qué en Estados Unidos. Uh, 한국말 하면 되잖아. 아, <웃음> <어>, 그럼 어떡하게? señorita. señor, señorita. Muchas gracias. muchas, 아, muchas gracias. 오빠 멕시코 몇살때 갔지? 스무 살에 한번 갔고 나 12살이었구나. 음. 그리고 스물 한 세네 세살네 살에 내 기억에 멕시코는 이제 처음 갔을 때그 가장 기억에 남는 거는 삼촌이 설명을 되게 잘 해주셨거든 멕시코를. 그 광장 그리고 그산 모마리아가 뭐 발현한 3대 발현지 중 하나라고 해서 있는. 그때 삼촌이 얘기해 줬던 거 같아. 그 멕시코 국기에 대한 그 얘기를. 선인장 위에 독수리가 방울뱀을 물고 있는 곳에서 이제 문명을 시작해라. 한게 이제 맞아, 멕시코. 맞아. 그래서 그 국기에 그려져. 있는 그때 한국에서 손님 오거나 뭐그 무슨 장관이나 이런 분들 오더라도 삼촌이 다 이제 영접을 하셨기 때문에 그게 배여 있었다고 하시더라고 그리고 이제 삼촌이 태양의 피라미드, 달의 피라미드 그리고 이제 내가 그때 무슨 그 박물관을 갔어 되게 엄청 웅장하더라고 멕시코가 도로가 정리가 좀안돼 있고 이런 게 있었는데 박물관을 봤는데 너무 잘돼 있어 너무 잘돼 있는 거야 <웃음> 너무 크고 첫 번째 여행에서 기억하는 멕시코고 이제 음식점은 굉장히 고급 음식점으로 데려다 주셨어요 타코를 먹게 됐는데 삼촌이 <웃음> 내가 너무 잘 먹으니까 주여가 소골도 먹어볼래? 그래서 아 그럼 먹어보겠습니다 해서 이제 먹었지 나는 저 징그러울 줄 알았는데 그냥 다져져 있으니까 그냥 고기 어 그냥 고기고 아무렇지도 않고 맛있더라고 괜찮아서 잘 먹었지 그러니까 또 삼촌이 어? 이러면서 야, 그럼 소 혀도 먹어볼래 이렇게 된 거야 야, 당연히 슬라이스 돼 있을 줄 알았다 혀가 이렇게 그 혀가 더욱 이렇게 여기 더욱 이렇게 넣은 거야 돌기 있지 혀 돌기가 이렇게 먹었던 거 같아 이렇게 싸서 그냥 그거는 좀 힘들었고 음식 하면 기억나는 건그 마가리따 테킬라에 이제 소금? 응. 나는 그때 어렵고 이런 건 처음 먹어봤던 거 뭐지? 그리고 맛이 있더라고. 그걸 내가 이제 자라면서 그런 걸 찾아서 먹었는데, 어느 날 이제, 이건 여자들이 먹는 이제 그런 거라고 하더라고. 내가 제일 처음으로 되게 술 취했던 게 초등학교 4학년 때. 초등학교 4학년에? <웃음> 말가리타 때문에 그랬어. 어. 아, 진짜? <웃음> 엄마 아빠 결혼 기념일 날난 같이 갔지 저녁 먹으러. 엄마 아빠가 말가리타를 시켰는데 음. 둘이서 막 엄청 진지한 얘기를 하고 있길래 난 심심해서 조금 조금씩 계속 먹은 거야. 그걸로 취했어, 내가. <웃음> 그래서 잘... 당연히 취하지 니도 마가렛에 대한 추억 있고. 나도 그때 이제 데낄라를 처음 먹어봤고. 소주를 되게 전에 한국에서 술 먹었어. 많이 먹었지. 아니 <웃음> 아니었어. 되게 많이 먹었지. <웃음> <진짜>? 큰 <웃음> 내가 수련회를 가잖아. <웃음> 내가 이래도 되나 하시면서 몸에 팩 소주를 테이프로 감아 주셨어요. 이렇게 파카를 입잖아. 안으로 여기 안으로 팩 이렇게 가지고 이걸 감아 줘. 그리고 내가 또몇개더 달라고 해. 이거는 자진해서 내야 된다고. 그래갖고 몇개더 진짜 가방에 대놓고 들고 가고 그래서 이제 내가 가서 수련을 가잖아? 선생님들이 지금 얘기하면 봐준다 다 꺼내라 하거든 근데 난 이미 요주의 물이니까 우리 같은 사람대로 무조건 걸리게 돼 있어 그러면 일단... 당당하게 옆에 있는 거를 이제 아 이러면서 안타깝다 하면서 주는 거지 이거는 어안 뒤질 수가 없지 아무도 그 생각을 못 하고 <웃음> 갑자기 멕시코 얘기해서 한국 얘기로 넘어왔네 진짜 타코를 먹어보고 나서 한국에서 타코집 먹으면 한국 아, 타코 맛없어. 맛없지. 너무 맛없어. 내가 또 이제 두 번째 멕시코 간게 그때 내가 또 다르게 멕시코를 느꼈다. 좀더 나이 들어서가. 음, 좀더 나이 들었고 그때는 이제 삼촌이 나보고 혼자 돌아다니라고 했다. 그 차풀 메뚜기 공원 응. 거기를 간 거야. 내가 그때 이제 아 이게 멕시코가 단일 민족이라 생각했던 게 나를 외국인으로 보더라고. 그치. 미국에 내가 있을 때는 영어를 못하는 그냥 사람이지만 내가 사진을 하나 찍어달라고 했는데 어떤 분한테 여, 여성분인데 그분이 내 사진을 찍어주고 자기 그때 폰인가 카메라를 빼더니 자기도 같이 한번 찍어달라고. 그 대훈이 형이랑 거기 얼마나 오래 살았을 때였어? 그래도 대훈이 응. 형온지 얼마 안 됐을 거야. 그래서 아. 그 스페니시를 100% 못할 때였어. 아. 우남대인가 거기에서 뭐 배우고 있어요. 배우고 있어요. 그래서 내가 형이랑 우아, 우남대를 갔다. 형이 말하는 게 우남대가 우남대가 멕시코에 서울대. 응, 맞아. 응, 라고 했었단 말이야. 그때 그 대학생들 먹는 그냥 뭐 이렇게 서서 먹는 술집이고 타코집이었던 것 같아. 응. 코로나도 시키고 타코도 먹고 막길 가다가 그냥 타코 먹고 둘이서 이렇게 응. 되게 맛있더라고. 어, 길거리 음식이 제일 맛있어. 응, 응. 그래서 삼촌이 옛날에 그 길거리 거 먹으면 이제 위험하다고 <웃음> 안 먹고 했는데 이번에 마음대로 해라 해서 이제 그거 뭐 진짜 맛있대 나는. 응. 멕시코는 그래서 난꼭 꼭? 다시 가보고 싶은 나라. 진짜 그들과 술을 마시면서 타코도 먹고 이렇게 하고 싶어. 그럼 나도 너무 그렇게 하고 싶. 지금 가면은 멕시코 시티 말고 밖에도 좀 많이 돌아다닌 거 보고 싶. 오빠 이름도 소개 안 했네. 문. 그냥 문이야? 난문 주혁인데 주혁이 이제 그 발음이 어려워서. 오빠 미국에 있을 때 영어에 무슨? 그냥 문이었어? 문이었어. 아 문. 응. bueno chicos, vamos a acabar el video. Aquí estoy muy blanca. Vamos a seguir tomando. Y comiendo. Y mañana voy a estar con familia. Así que no creo que lo vloguearé. Bye, bye. Bye, bye. Les dejaré el Instagram de mi primo aquí. Bye, bye. Bye. Los quiero mucho. Los veo en mi siguiente video. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.